que es en bicicleta. A ver, Patagua. ¿Hay alguien surfeando? No. Solo yo. ¿Hay alguien en la playa? No. Solo yo. <risa> Algo importante que tenéis que saber y que se me olvidado contar. Eh, el 25 de julio tengo una sorpresa, pero no la puedo contar, ¿vale? Entonces, hasta el 25 de julio voy a estar aquí en casa de Rose, la hermana de Rob, en Patagua. Y ya luego, después del 25 de julio, continuaré con mi ruta por la costa este, camino de Dunedin. Rosa está limpiando la casa y me lo va a enseñar. <risa> what, what have you done, Rose? <risa> so this is the um what we call the cottage and my brother and a retired builder uh made it and my mother got an inheritance from her uh, her mother's Or her grandmother in Scotland and they thought she wanted to have a place on the coast Good. and they came to Pata and it was a beautiful, beautiful day with a very beautiful high tide and it was just gorgeous and we did all our growing up here and all our learning about Cómo estar en el mundo y cómo estar libre en el mundo y ser feliz. Sí. Y es muy especial para nosotros. ¡Y está el traje empapado! ¡Joder! Y Rob se tiene que ir a. ¡Miradlo! he dicho que había tres metros y. ¡Hey Rob! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Esta casa la montó Rob con su amigo para poder construir la casa de Rose primero hicieron esta que es donde yo me estoy quedando a dormir son la tabla tiene pollos de llevar la comida aquí lo siento chicos tengo bastante nuevecita no os quejaréis no tendréis queja vámonos para la agua Esta está la casa de Rose y aquí están las olas o sea yo camino, ¿cuántos pasos llevo? 15, 20, 25, Tengo 35 40, 45 y ahí está no. Bueno, yo yeah, <risa> en plan. ¡Gol! ¡Ya, es gol! más potra del mundo, Rob, al curro, yo estoy aquí, esta es mi casa. Aquí tengo las tablas, las tablas de Rob. Y aquí estoy en Patagua, living the life. <risa> tengo un spa, o sea, esto ya es la, la leche. Bueno, bueno, ya estoy durmiendo. Mira por los que monto en bici madre mía. No hay montañas, hay montañas. No hay montañas, hay montañas. Wow. Me. <laughs> beautiful, beautiful, ¿eh? You good? Yeah, yeah, yeah, just Riding around. Precioso Nueva Zelanda con los caballos. Qué bonitos los caballos esos. Encontrado montando en bici. ¡Hace, colega! ¿Qué? ¡Madre mía, qué carretera! ¡Qué carretera! Eh. Ahí, te la he hecho en, en bici Ha venido Pablo motrileño a verme suena por aquí, es por donde vivían los padres de Josh Pablo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo... Joder, esto es un despacio, te lo montan muy, muy, bien Una mujer y tal, súper apañada, aquí que estás preparando ahora cordero para nosotros, para luego Y también hay una casa para, para él solo, ahora para nosotros pero tenemos. También... <risa> Jack Kerouac, he drank himself to death in New England And I'd like to take his hand <laughs> say, Jack, man, it's okay now Black and headlights pierce controls blazing arrows burning me to the marrow fire brings peace as well as it brings fear. You're the only thing I hear and I want that. Te ha traído pijama no, entonces? ¿Pero ese pijama es de Motril? <coughs> es de los buenos. O sea, es un pijama. De verdad, es un pijama. O sea, es pijama, pijama. Bueno, a ver. Eh, os, os dije que tenía una sorpresa, ¿no? Estoy aquí. Y... Ahora... Entonces, ¿por qué estoy aquí? Pues es que es una sorpresa, es una sorpresa. Ahora lo vais a ver. Va a venir alguien. Son las 5 y media de la mañana estoy yendo a... a algún sitio, ahora lo vais a ver. ¿Es sorpresa? ¿Qué que es sorpresa. La nevera, la cocina, el microondas, ¿eso es la nevera? Eso es, es el microondas. Sí. Esto es la cocina. Mira, mira la nevera que tenemos. Oh, ya lo he rellenado de todo. Tenemos cervecitas. Oh. ¿Has dormido ya tú aquí? Sí, sí. La diferencia es esto, normalmente, ah, es esto es el sí. techo ah, no. o, o poder estar cocinando así. Yo haría lo siguiente, Chino. Sí, espera. Ahora, tú me cuentas, porque tú vas a dirigir la operación, pero yo te voy a sugerir lo siguiente. <risa> el tiempo cambia, sale el sol, ¿eh? Tengo ganas de verlo morir, pero ya tenemos tiempo. Así que esta es la sorpresa que tenía preparada. Mi padre venía de... a verme, y al final hemos acabado en casa de Rose, otra vez. <risa> <¡Claro! risa> Tokio, London, Benimantel, Mantel, Benny Luego, Abdel, con con Faren. Benefato. Benefato. Benefato. Benefato. Benefato. Benefato. Benefato. cuatro